¿Qué tal gente? El día de hoy tenemos la presentación de un nuevo dispositivo de Huawei y el cual después de la intro les enseñé. Así que, ahí viene la intro. Muy bien señores, el día de hoy tenemos lo que es la presentación del Huawei P30 Live. Es muy curioso esto porque salieron tres dispositivos en realidad. Entonces pues nosotros decidimos comprar uno a ver qué tal está y este en realidad es lo que es se llamaría un unboxing del teléfono de huawei así que aquí lo tenemos es la misma caja de huawei p20 live por aquí encontraremos lo que es huawei p30 Live en los laterales tenemos el huawei p30 line en color dorado más los logos la descripción recuerden que es de 4 gb de ram y 128 GB de almacenamiento entonces acompañenme para realizar. en esta parte podremos encortar lo que es el apartado de las características el cual poco más podríamos observar es el Huawei P30 Lite muy bien, perdón, ahí se eh, ubica mejor como les comenté es de 4 GB de, de RAM perdón, y 128 GB de almacenamiento recuerden que es expandible a 512 en mi país, Ecuador, la única versión que ha llegado es de 4GB de RAM Vuelta que en otros países podría llegar la versión de 6GB de RAM En este momento lo que vamos a realizar es el desembarco que como podemos observar viene protegido por una funda pero en este caso pues lo vamos a dejar un ratito a un lado y vamos a ver todo lo que trae la dentro de la caja. como podemos observar trae lo que es un cable como podemos observar lo que trae es un cable USB con un puerto USB tipo C3.0 Cabe recalcar que este es un dispositivo de carga rápida que lo podemos observar aquí no me enfoca en la cámara pero es un cargador de carga rápida lo cual permitiría que nuestro celular esté cargado en 1 hora 45 minutos es lo que nos ofrece el Huawei en las características en esta parte podemos encontrar que nos viene también incluido lo que son los audífonos de igual manera se agradece mucho ya que en algunos dispositivos pues no cuenta con lo que son los audífonos y toca comprarlos como un accesorio aparte pasando a la caja a un lado vamos a ver lo que trae esta cajita al momento de abrirla nos encontraremos con lo que es una mica totalmente flexible de igual manera se agradecería que pues en los dispositivos nuevos de Huawei en las primeras semanas o primer mes pues etcétera, será difícil o algo en eh, repentino poder encontrar una mica de igual manera como les comento se agradece que venga una mica para proteger la pantalla de los rayones y a subir una funda no pues ya vamos a ver qué tal queda ya que se supone que estas fundas son las originales de huawei específicamente hechas para el modelo y pues que cubra mientras llegan las protectores los fabricantes de estuches los realizan en tu país aquí podemos encontrar lo que son las guías rápidas manuales y garantía recuerden que este celular viene con lo que es una garantía de un año en este lado podemos encontrar lo que es el clip que ya se ha venido viendo pues en todos los diseños de huawei para lo que es insertar el chip micro cd para poder expandir tu, tu memoria Y al frente nos encontraremos con una pantalla de una dimensión de 6.15 pulgadas en diagonal contando de que hoy Huawei ha realizado lo que es la muesca tipo gota de agua es decir que solo se va a ver la cámara en la parte superior de la cámara de, tendremos lo que es el parlante para las llamadas y la notificación LED dentro del parlante lo cual te indicará con varios colores en qué estado se encuentra el celular ya sea una notificación una en sentido de carga entre otras más que podrás modificar dentro del sistema en el filo dos laterales encontraremos un material de aluminio bañado en color negro con una parte posterior de cristal nos encontraremos en la parte de atrás con tres cámaras una de ellas y lente gran angular otra de 24 megapíxeles, otra de 8 y otra con tecnología AI de la Ica. Aparte de eso, la cámara delantera contará con 32 megapíxeles, lo cual que si vas a tomar fotos, selfies, se te será muy, muy cómodo, ya que las cámaras que, con, que, que obtiene el Huawei son unas cámaras súper buenas. En el siguiente video te dejaré el revisado completo de este dispositivo.